Narrativas digitales, en tiempo real, nace de la investigación que realizo de Medialas Prado. Me interesan proyectos, sobre todo, en los que exploren la parte de comunicativa o de expresión, en el que utilicen tecnologías libres, bien por la parte audiovisual, como puede ser el streaming, o por la parte de trabajar con datos como material artístico. Es un concepto abierto, pero que también sirve de punto de partida para ver cómo utilizar esta cantidad de, de datos que generamos en directo y cómo utilizarlo desde un punto de vista creativo. Comunicaciones especulativas es un proyecto que reúne Arte y ciencia y, y es un claro ejemplo de generación de datos en tiempo real producto de, de la observación de, de un cultivo biológico y a través de la captación de imágenes de esta vida bacteriana eh, se genera una composición experimental audiovisual. El proyecto tiene tres partes principales. Eh, una es el, el desarrollo del dispositivo con el que se hace la observación de las bacterias. Ese dispositivo es un microscopio que utiliza computer vision. Estamos tratando de diseñar un híbrido entre tres tipos de máquinas, una máquina ecosistémica, una máquina que observa eh, y una máquina que analiza datos. Y siempre eh, subyaciendo todo esto, el tema de la, del libre acceso a las tecnologías y poder jugar con estas con distintas maneras de, de, de trabajo en la cual todos tenemos acceso y es fácil como encontrar información, readaptar diseños, por ejemplo, para un, ensamblar un microscopio con el cual podemos ex, eh, extraer estas estructuras en, en, en, en el espacio. Entonces siempre estamos observando y en la ciencia tratamos de llegar a una descripción científica, matemática, una generan una teoría y acá estamos generando un, un resultado visual auditivo. A que la Red Ciberfeminista eh, es un proyecto que consiste en un kit de autodefensa para mujeres en la red y que han generado por un lado un fanzine que han diseñado colaborativamente, en el que han recopilado pues, eh, diferentes entrevistas, artículos y también herramientas libres para autodefensa en la red. Y por otro lado han, creado, han prototipado un bot eh, que sirva para contraatacar eh, prácticas abusivas machistas en, en la red. Nos interesaba trabajar, formar un grupo de investigación y trabajar juntas para analizar un poco las nuevas narrativas y performatividades que hay en Internet desde una perspectiva de género. Por un lado, eh, los feminismos como un movimiento están usando cada vez más las, las redes sociales e Internet para ocupar el espacio virtual de una manera más segura y después pues eso, que también veíamos que hay muchas agresiones hacia feministas simplemente por el hecho de posicionarse como feministas en internet y que gran parte de nuestra lucha feminista muchas veces se tiene que basar en explicar a los machitrolls y en defendernos o en justificarnos. Entonces nos parecía también como una cosa divertida eh, utilizar un bot de Twitter para decir mira, aquí tenéis todas estas respuestas y nosotras vamos a centrarnos en, en cosas que nos quiten menos energías y que puedan aportar más a, a la lucha de los feminismos. Como los bots lo que hacen es automatizar tareas pues, que suelen resultar muy tediosas o que muy, muy mecánicas y la verdad es que la, la labor esta de, pues, de concienciación y de explicar o de bloquear gente que no te aporta nada de este tipo de cosas pues son cosas muy pesadas y que tienes que hacer en ocasiones muy repetidas, pues está bien tener de alguna forma una, una manera de automatizarlo. Cada vez más eh, las tecnologías avanzan hacia un mundo hiperconectado ¿no? en el que continuamente estamos eh, subiendo información en diferentes plataformas, redes sociales y creo que también tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de observación en cómo interaccionamos con estas plataformas. Eh, qué imaginarios construyen, ¿no? el hecho de, de, de interrelacionarlos ¿no? en, este, en estas comunidades online y, y quién hay detrás de, ¿no? de, de cómo se construye ese imaginario, quién pone ese medio y, y cómo se va generando el discurso ¿no? y cómo, cómo entenderlo. ¿no? El taller es un proceso de investigación colectiva que busca, eh, por un lado, comprender y analizar estas narrativas de los capitalistas, que es algo que eh, parece bastante abstracto, con la herramienta con la cual se desarrollan los, los chatbots. La idea era que terminara siendo uno o varios chatbots que reflexionaran sobre el discurso que se tiene sobre los propios chatbots ¿no? y que de esta forma desvelaran y desmascararán y hicieran visible algo que en realidad es invisible, que son estas narrativas que se construyen alrededor de estos dispositivos. Eso se fundamenta en eh, tecnologías de inteligencia artificial que en los últimos años han, esperado, han experimentado como una mini revolución de, las, de unas cuantas que llevan en las últimas décadas y ahora es como bastante barato, es mucho más democrático poder como jugar con eso desde una perspectiva artística o exploratoria o subversiva, cómo las podemos subvertir, qué podemos extraer de esas narrativas, cómo podemos generar alternativas, eh, narrativas alternativas, etcétera. Estos proyectos tienen un perfil muy diferente y al haber estado abiertos a la colaboración, a la participación, eh, ha hecho que estas líneas de investigación salgan más reforzadas y continúen y, bueno, toda la documentación, recursos generados eh, quedarán disponibles online para, para su libre uso. Eso que no ves, de repente lo percibes. Y luego ahí viene el tema de la percepción. ¿Estamos creando entonces sentidos como expandidos de alguna manera o máquinas de sensibilidad, por ejemplo, que sigan un determinado hashtag y si ven palabras que no les gustan, tipo feminazi o no sé, algún insulto, eh, apunten ese, ese, esa cuenta pues en una lista para luego poder bloquear todas las cuentas a la vez. ¿Cómo la ficción puede estimular la inteligencia colectiva y llevarla a conclusiones que desde un pensamiento más analítico o racional cuesta llegar? ...para aparecer el, el, el, el genoma humano sobre la faz de la Tierra... ...se empezaron a generar colonias... ...una de ellas fue Madrid, la otra Nueva York... ...pero solo para nosotros vemos el ambiente construido... ...como algo externo a la individualidad, a la individualidad corpórea nuestra...